Entonces lo que vamos a hablar hoy es de experimentando fácilmente la concentración y la estabilidad. Y vivimos en un mundo muy complejo, ¿no es cierto? Vivimos en un mundo con muchas uh, situaciones que se presentan muchas veces muy inesperadas, de un momento a otro. Y al, al, al igual que vivimos en un mundo con mucha con mucho estímulo de distracción. Es como que el ser humano eh, siempre anda, generalmente anda buscando como una forma de, de, de, de entretenimiento, de distraerse de, de, de este entretenimiento externo. Y eso es bueno, es bueno. Pero también es lindo mantener un balance y también sacar ratitos para conocernos, es cierto, porque si estamos enfocados todo el tiempo externamente y si siempre estamos necesitando esta, eh, estas distracciones para poder sentirnos bien, como entretenimiento, entonces cuando se presenten situaciones retadoras, difíciles, qué nos va a pasar? Nos vamos a tambalear mucho, ¿no? Nos va, nos van a, a afectar muchísimo. Entonces, en los tiempos que vivimos especialmente, muy, muy, muy necesario, muy necesario diariamente sacar ratitos para, para ir hacia mi interior, mirar hacia mi interior. Eso es lo que llamamos en Brahma Kumaris de introspección. Introspección en Brahma Kumaris es muy, muy positivo porque es ese aspecto de yo diariamente sacar ratitos para para conocerme, para verme, para estar conectada con yo, el ser espiritual que soy. Y puedo estar, puedo estar haciendo muchas actividades, puedo estar trabajando, puedo estar cocinando, puedo estar limpiando, puedo estar haciendo mis quehaceres, lo que tenga que estar haciendo, y puedo estar conectada. Pero a veces es difícil, ¿no? Porque nos, nos quedamos muy uh, atrapados, si se quiere decir, en la conciencia de la acción. Es, muy, es un gran reto mantenernos introvertidos, conectados con el ser espiritual que soy y a la vez estar funcionando en el mundo. Porque es muy fácil caer en el hábito, que ca hemos caído en el hábito, es muy fácil este, identificarnos muchísimo con, la, con lo que estemos haciendo, con lo externo, y nos desconectamos de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa si alguien llega de pronto y nos habla de una forma que no nos esperamos y muy fea? todos pues estos hábitos que hemos tenido tienden a reaccionar. Entonces, por eso, en, la, en el pequeño comentario de meditación que, as, que hicimos hace un ratito, este hábito de estar yo conectada, de estar yo reflexionando, de estar eh, contemplando el ser espiritual que soy, mis cualidades que quiero practicar más, las cualidades que quiero fortalecer más, Mientras que esté a la vez funcionando. Entonces cuando esta persona llega a mí y me habla de esta manera, si he estado creando este hábito de estar conectada internamente, de estar conectada con... se me dio calor, yo vengo de la montaña. <risa> vengo del monte de la cruz allá, que mucho frío. Eh, de estar conectada con... Creando este hábito, de estar observando mis pensamientos, de estar conociéndome. Entonces, cuando esta persona me habla, en vez de yo reaccionar en forma automática, ¿qué voy a hacer? Voy a pensar, voy a reflexionar, voy a decirme a mí misma cómo quiero responder ante esta situación. Y si hago esta práctica diariamente, ¿qué me va a pasar? Se va a hacer un hábito muy positivo. Entonces no voy a estar en cierta forma como que dice esclava a mis hábitos de formas de ser, o que lo que quiero cambiar en que me complican la vida, o esclava al, al, a las situaciones que me están en cierta forma haciendo reaccionar con esos hábitos que, que no quiero usar más. Pero ¿qué pasa si yo dejo de practicar diariamente este hábito? Fácilmente empiezo otra vez a quedarme atrapado, atrapada con, eh, fácilmente debilitarme de, de binitar, de y fácilmente reaccionar. ¿No es cierto? Tenemos que estar constantemente practicando, constantemente, diariamente practicando el recordarme que tengo opciones de cómo responder, que tengo opciones de cómo, eh, de cómo afrontar cualquier situación. Y eso es parte de lo que vamos hemos hablado de la concentración y la estabilidad. Porque si yo empiezo a crear el hábito, voy a poner como paso uno, la introversión. Y la introversión no quiere decir no estar hablando. En Brahma Kumari la introversión quiere decir estar conectados con esta conciencia de observar mis pensamientos, conocerme. Si alguien me dice algo feo que no, verdad, que tiendo a reaccionar o a afectarme o a dolerme, yo me observo. Me observo, veo lo que está pasando en mí, los sentimientos, no los reprimo, pero a la vez me digo, no, no quiero responder. de Una forma que, que no es la forma que quiero responder. Entonces saco un ratito, pauso para procesar la situación y decidir qué es lo mejor para mí y para todos. Entonces, este es el primer paso de la introversión. El a conocerme, el vivir con más conciencia el funcionar en, en el día con, el, con, con la práctica de a la vez observar mis pensamientos, observar mis sentimientos, conocerme, recordarme que soy un ser espiritual con un gran potencial, con una gran capacidad de, trans, de crear en mí, de cambiar de la manera que yo quiera cambiar, lo cual requiere práctica, es un proceso. Eh, pero a la vez lo puedo hacer, puedo cambiar lo que yo quiera cambiar, puedo cambiar los hábitos que quiero cambiar, que me, que me crean complicación en mi vida, que no me gustan, los puedo cambiar, ¿ustedes creen eso? Sí, lo podemos cambiar, podemos cambiar lo que queramos, pero requiere de, primero, de la, tomar la decisión de hacerlo, ¿no? Y después de tener determinación. Alguien me dijo una vez una, una definición bellísima de determinación. Determinar lo que quiero, determinar los pasos que necesito tomar para lograr lo que quiero. Qué lindo, ¿no? Determinar los pasos que tengo que tomar, que tengo que practicar para lograr lo que quiero. Entonces cuando yo tengo claro qué es lo que quiero cambiar y cómo lo voy a hacer, voy a tener determinación. Pero entienden ahora lo que me refiero con introversión. Ser más consciente de mis pensamientos. Ser más consciente de mis sentimientos. Ser más consciente de cómo siento yo a veces a reaccionar. Y si no me gusta, empezar entonces a, a, a ir cambiando eso. No reprimiendo, porque reprimiendo no es saludable. Pero sí eh, eh, procesarlo en el sentido de reflexionar. En pensar qué es lo que quiero yo que lo que quiero cambiar cómo quiero empezar a responder ante las situaciones que tengo que hacer en esta situación sí, sí. también introversión en bramakumaris es tener esta conciencia de que soy un ser espiritual expresándome a través de este cuerpo pero que soy un ser, express, un ser espiritual y en bramakumaris creemos que somos almas el alma es un ser el alma en sí eh, somos seres con un gran, gran poder espiritual y con muchas cualidades. Entonces, con la introversión, empiezo también a a crear, a querer, a, a tomar decisiones de cómo quiero yo pensar. ¿A ustedes les gusta pensar negativamente? ¿Les gusta pensar eh, sobre preocupaciones? Nadie le gusta eso, ¿no? A nadie le gusta preocuparse, a nadie le gusta tener pensamientos negativos. Todos queremos tener pensamientos positivos. Todos queremos tener pensamientos eh, muy, muy positivos. Entonces, eh, eh, para esto es empezar a entrenar la mente. Pero como les digo, es algo que tenemos que hacer diariamente. Porque si lo dejamos de hacer por una semana, fácilmente el hábito pasado empieza a tomar fuerza. Entonces vamos a hacer pequeños experimentos con esto, para, para para que vean cómo podemos empezar a usar la mente para pensar, para reflexionar, para for, fortalecer sí. pensamientos que me ayuden a mí a estar bien, que me ayuden a mí a, a fortalecer los tipos de pensamientos que quiero tener. Entonces pues vamos a empezar, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿okay? De conocernos. Entonces, me siento en forma cómoda. Voy a pensar sobre algunas cualidades que me gustan de mí. Y al pensar y reconocerlas no es con... ...que son como regalitos de Dios que tengo. Algunas cualidades que tengo. Y saco un ratito para pensar cómo uso estas cualidades que tengo yo. Pienso en ejemplos de alguna cualidad que me gusta mucho de mí. Y Que me gusta mucho usarla porque me hace sentir muy bien. Y pienso en esta cualidad de cuánto me beneficia a mí cuando la practico. ¿Cuánto beneficia a los demás? Y pienso, ¿cómo puedo practicarla todavía más? Ahora pienso en otra cualidad que me gusta mucho de ti. Y que me hace sentir muy bien cuando la practico. Y pienso en ejemplos de cuando he practicado esta otra cualidad y cómo ha beneficiado a los demás, al igual que a mí. ¿Y por qué es que los demás se benefician con esta cualidad cuando la practico? ¿Cómo se beneficia? Y ahora pienso en otra cualidad que tengo. Y como les decía, no, como, no es ego reconocerlas. Pero es muy muy beneficioso reconocer estas cualidades en uno, porque así si las practica más. Porque así se siente con más entusiasmo de practicarlas. Entonces pues ahora pienso en otra cualidad que tengo. Que me hace sentir bien. Y que sé que beneficia a todos. Y pienso en ejemplos cómo beneficia a los demás cuando he practicado esta cualidad. Y ahora pienso en una cualidad o virtud que quizás no tenga muy fuerte en mí y quiera practicar más, quiera fortalecer en mí porque sé que me beneficiaría mucho. Y beneficiaría a los demás también. Entonces pienso en una virtud, una cualidad que quiero practicar más. Que quiero fortalecer. Y pienso en cómo lo puedo hacer. ¿Qué puedo hacer para practicar más esta cualidad? ¿Qué puedo hacer para estar más consciente en todo momento de y que necesite practicar esta cualidad o virtud más? Y me pongo como un plan diario. Puede ser hasta un plan por hora de practicar esta cualidad que quiero fortalecer en mí cuando sea necesaria. Les gustó son los pensamientos de esa manera. Estuvieron haciendo los ejercicios. Entonces, es, eh, esto en cierta forma es la introversión. Esta en cierta forma es eh, empezar a entrenar mi mente, a usar la mente, usar mis pensamientos de la manera, una manera beneficiosa. Cuando vemos a un científico tratando de resolver algo o descubrir algo, o un músico tratando de, terminando una canción que está haciendo, lo, o, las, o lo que fuera, o algo que nos apasiona, algo que nos encanta. Nos es fácil concentrarnos. Y nos es fácil estar, aunque esté aunque estemos rodeados de, de mucho ruido, estamos enfocados y concentrados, porque estamos haciendo algo, o tra, tratando de resolver algo, una, en el caso de un científico, por ejemplo, o... o lo que fuera, ¿no? Tratando de, de crear, terminar de crear algo que está creando, o nosotros mismos haciendo algo que nos apasiona. Y es fácil concentrarse. Es fácil, un escritor digamos, que está que fácilmente continúa este, sin, sin distraerse fácilmente. Tendemos a distraernos cuando nos cuando estamos aburridos. Tendemos a querer buscar entretenimiento o o algo que nos estimule cuando estamos aburridos. Pero cuando estamos eh, muy, muy enterados, imaginémonos como en un laboratorio, descubriendo algo, ¿no? No estamos aburridos, y entonces estamos tan concentrados que no nos distraemos. Estamos muy enfocados. Exacto. Entonces, algo que sucede con, con este primer paso que les hablaba de la introversión, y que empiezo yo a tener más conciencia de conocer mis pensamientos, conocer el tipo de pensamientos que estoy creando, conocer el tipo de pensamientos que tiendo a tener como patrones de pensamientos, conociendo, conociéndome más en mis formas de ser, tanto las que me gustan, que son muy positivas y beneficiosas para mí y para los demás, como aquellas que quiero cambiar. Entonces, cuando empiezo a vivir más con esta forma, con este nuevo hábito, de, de introversión, pero introversión, como les decía, puede ser mientras esté funcionando bien, en día. Pero es empezar a conocer, empezar a ir hacia, mirar hacia adentro, mirar hacia adentro, mirar hacia adentro. Recordar quién soy, este ser con tantas cualidades, recordar las cualidades que tengo ahora que me gustan, recordar que tengo opciones, recordar el ser supremo. Entonces algo muy lindo va a suceder, que es el paso número dos que empiezo a tener más economía de pensamientos. Cuando pensamos pensamientos de desperdicio, pensamientos negativos, pensamos mucho. Y a veces creamos monstruitos de papel y nos desvelamos. Y no podemos dormir y no podemos eh, funcionar porque estamos creando todos estos monstruitos de papel, tigres de papel. Y realmente son de papel cuando vemos la situación no era eso no todo no lo imaginamos entonces qué pasa cuando empiezo con la práctica de la introversión y ya empiezo a crear este hábito de tener esta práctica que se vuelve muy natural poder en el carro en el bus puedo estar esperando en la fila en el banco en la caja del super, en el supermercado lo que fuera voy caminando estoy haciendo lo que fuera y estoy creando este hábito de observarme de, de de pausar antes de hablar, de pausar antes de actuar, de de tomar, de reflexionar antes de, de decir algo, etc. Y entonces empiezo ya a crear este segundo paso, que es la, el paso de, de economía de pensamientos. Ya en vez de irme a la expansión, de crear todos estos pensamientos de preocupación, de desperdicio innecesarios, empiezo ya más a ir a la esencia. Empiezo a, a, a buscar, a, a quedarme en la esencia de algo y buscar, ser proactiva, buscar soluciones, buscar eh, formas de responder ante la situación. En vez de irme a la expansión, ¿qué pasa si me voy a la expansión? Empiezo a complicarme, a crear más, más pensamientos, empiezo a... a a crear, tener más pensamientos de innecesarios, negativos etcétera, y puedo imaginar más cosas que realmente son mías. pero si trato de quedarme en la, en la esencia de la situación, de buscar soluciones buscar eh, formas de resolver las, en la, la, la, la situación o ante tal persona ver cómo puedo tratar con esta persona de una forma más positiva más armónica, etcétera, buscar soluciones entonces empiezo también a crear el hábito. Todos estos son hábitos positivos, hábitos muy beneficiosos. Empiezo a crear el hábito de no pensar más de lo necesario. Ustedes están de acuerdo conmigo, que vivimos en un mundo donde se piensa mucho y muchos pensamientos son muy necesarios, muchas veces. Entonces, eh, entonces también hay ¿sí? qué lindo lo que sucede. Cuando empiezo yo a vivir con más conciencia, ¿qué va a suceder? Empiezo entonces a vivir con más conciencia también de cómo trato el ambiente, de cómo trato la naturaleza, de cómo gasto el dinero, de cómo uso los recursos, porque empiezo a vivir con más conciencia. Entonces todo esto empieza a beneficiarme a mí y ahora... Eh, me doy cuenta que no necesito comprar todas estas cosas que después las voy a meter en el closet <risa> o, o cosas por el estilo empiezo a, a tomar mejores decisiones de cómo que voy a comprar para la comida empiezo empiezo ya a tener más conciencia más más como decía el paso de economía en cuanto eh, no gastar necesariamente por distracciones por entretenimiento innecesario porque me aburro, ya no me aburro porque ya estoy en la vez este, teniendo el hábito, creando el, el hábito de estar creando pensamientos muy, muy empoderantes, muy, eh, que me ayudan a sentirme bien. Entonces cuando yo me siento bien, cuando yo me siento muy bien internamente, necesito menos estímulo externo. Cuando las relaciones empiezan a ser muy armónicas, porque yo tomo esa decisión de que quiero llevar armonía, entonces no tengo tantos pensamientos de desperdicio por conflictos de relaciones. En, por ejemplo, usando el tema del trabajo, que muchas veces se trabaja con tantas gentes con diferentes personalidades. Eh, en, vez de ir, en vez de quedarme eh, creando pensamientos, irme a la expansión, como decía de crear pensamientos eh, de, de, innecesarios por imaginarme por qué esta persona es así el por qué aquella persona es allá y por qué el por qué trato de concentrarme en mí cómo yo quiero vivir qué tipo de día quiero tener cómo me quiero relacionar con los demás y yo soy la que tomo la iniciativa de hacerlo en vez de pasar el día pensando en el defecto de este en el problema, en el defecto de aquel en el, me entienden entonces, economía, este paso, economía de pensamientos. Y esta economía de pensamientos porque empiezo a crear pensamientos sobre mi form las cualidades que, quiero, que, que tengo, que quiero usar más, lo que quiero practicar más, recordarme que soy un ser espiritual con un gran potencial, enfocarme en mí. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que le pasa a la humanidad en general? Muchas veces... Que, que tratamos de solucionar, la, de resolver la vida de todo el mundo, cambiar a todo el mundo, analizar a todo el mundo, supervisar a todo el mundo. Y nos olvidamos de, de ser. ¿Y qué es lo que realmente, a quién realmente podemos cambiar? Solo a nosotros. ¿Pero cuánta energía damos para afuera? Mucho, ¿no? Y estamos desperdiciando energía que, que podemos estar usando para vernos, para conocernos, para empoderarnos. Y entonces, eh, entonces, entre más yo empiezo a practicar este, esta, este, este, hacer esta práctica. ¿Les gusta esta práctica? ¿Quieren, quieren retarse para este año? Empezar a, a tomar ratitos todos los días, todos los días, para estar un ratito o ratitos en el día para reconocer cada vez más las cualidades positivas de uno. Ayer hoy me dijeron a mí dos que no, nunca había pensado en ellas. Alguien me dijo, Rosa, como tal, como vos haces, hiciste tal, tal, tal, y yo, oh, mira, y otra persona me dijo otra hoy y nunca había nunca había pensado, no las no las había reconocido en mí. Entonces es muy lindo este autodescubrimiento. Porque entonces al ir, eh, al ir este reconociendo más todas estas. Eh, estos hábitos lindos en uno, que están muchas veces, como les decía, que otros los ven en uno, y uno no los, ha, no los reconoce, no, no se ha dado cuenta de ellos, o sea, los practica, pero no, no le he puesto como un nombre a esa cualidad, digamos, a ese hábito. Pero otros, otros se están beneficiando, algunos y los reconociendo cada vez más, los practica cada vez más, con más conciencia también. Entonces, vea lo que pasa con este hábito tan positivo. No le estamos dando oportunidad a pensamientos negativos, a pensamientos de desperdicio de tomar poder sobre nuestra mente. Y esos hábitos que hemos creado de, de pensamientos negativos, pensamientos de desperdicio, lo que fuera de patrones, de formas de ser que tengamos, que queremos cambiar, no les estamos dando fuerza. ¿Me siguen? Entonces, entonces empezamos también ya como un laboratorio del ser, empezamos también en la parte de concentración, el tercer paso es concentración, empezamos ahora a querer explorar, y esto lo hacemos también en meditación, concentración es más como meditación, podemos explorar eh, alguna cualidad, en Brahma, cree, en, el ser, en Brahma Kumaris creemos que el alma está lleno de cualidades y virtudes, o sea, que el ser que somos, en sí, somos seres buenos. Todo ser humano es un ser bueno. Alguien me preguntaba eso una vez a mí. Y sí, es el estudio que hacemos en Brahma Comaris. La esencia del ser, las cualidades innatas del ser son buenas. Entonces, cuando empezamos, digamos, a querer sentarnos en meditación, en reflexión, en reflexionar, Podemos tomar alguna de estas cualidades, virtudes, y podemos explorarla como si fuera un laboratorio. Podemos tomar el tema ahora de la paz. No, tomemos el tema mejor de la felicidad. ¿Okay? Hagamos una pequeña pausa. Y vamos ahora a explorar el tema de la felicidad, que es una cualidad innata en mí. Es un derecho de nacimiento ser feliz, es una cualidad mí Y cuando empiezo a reconocer que mi derecho de nacimiento es ser feliz, que es una cualidad original mí in me doy cuenta que tengo el derecho de ser feliz de nutrir, de alimentar la felicidad. Pero una felicidad, felicidad interna que no se afecta por situaciones que no me la pueden quitar porque es mía. Situaciones, circunstancias, no me la pueden quitar si yo la alimento diariamente. Todos los días me recuerdo que mi derecho de nacimiento es ser feliz. Que tengo que escoger eso en mi vida. Que tengo que ir por la vida si quiero alimentar mi felicidad y reemergerla cada vez más. Es como alimentar esta felicidad con mi forma de pensar, con mi forma de hablar, con mi forma de actuar, con mi forma de tratarme y de tratar a los demás. Y entonces saco ratitos para reflexionar sobre este tema, la felicidad. en unos ratitos de silencio, de quietud, de introversión. Puedo reflexionar en lo que quiera. estos aspectos positivos, cualidades, para entenderlas mejor, conocerme mejor. Y así me enfoco con atención en lo que estoy pensando. Ya nada me extrae, sino que al tomar un tema que quiero explorar, entender mejor, fortalecer en mí, me concentro en ello. En este caso la felicidad y así al ir profundizando cada vez más sobre qué es la felicidad espiritual voy descubriendo entendiendo mejor qué es la felicidad espiritual el derecho de nacimiento. O sea. Y entonces, este, eh, vemos que realmente todo empieza con que. Es cómo nos sentimos, hábitos que tenemos, cómo actuamos, cómo hablamos, cómo nos relacionamos, todo empieza con qué? Con un pensamiento, el poder del pensamiento. Cada pensamiento que tenemos, me imagino que ya han escuchado mucho del poder del pensamiento, pero cada pensamiento que tenemos genera energía, vibración, y crea un impacto en el cuerpo también, y crea un impacto en el entorno. Y cada uno de nosotros es el que está creando esos pensamientos nuestros, de cada uno, ¿no? Entonces es como que somos eh, el creador de cada pensamiento que tenemos, de cada pensamiento que, que tenemos. Entonces, si yo empiezo a practicar diariamente, les propongo esto, para que practiquemos diariamente observar nuestra forma de pensar, observar nuestra, nuestra forma de, de hablar, de ser, y empezar a conocer y reconocer las cualidades que tenemos, esas virtudes que son muy naturales en nosotros, y también aquellas que queremos fortalecer. queremos Si queremos explorar algunos temas, de esto, ¿verdad? De, de nada externo, sino temas internos sobre la felicidad, la paz, el amor, la, la estabilidad, la ecuanimidad, la armonía, todo esto... Son temas para explorar en nuestras meditaciones. Porque en Brahma Kumaris, la forma en que la meditación Raja Yoga es, es empezar a entrenar nuestros pensamientos. A que lleguen a ser nuestros mejores amigos. Empezar a entrenar nuestros, nuestra mente para que nuestra mente crea pensamientos que sean de beneficio para el ser y para el mundo. Esa es de la manera que meditamos en Brahma Kumaris. También conectarnos con esta conciencia de que soy un alma, este recuerdo de Dios. Y si empezamos a practicar cada vez más esta forma de pensar, esta forma de, de vivir con más conciencia, ¿qué va a suceder? ¿Cuál es el resultado de esto? Que cuando se venga cualquier situación retadora que, que generalmente me tambaleaba, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a poder quedar más? Más estable, más estable. Porque en vez de, de, de, de continuar con el hábito de reaccionar, de responder sin pensar, de, de dejarme controlar por los hábitos que, que he tenido que me hacen reaccionar ante ciertas situaciones de una manera que no me gusta, estaba entrenando mi mente, estaba entrenando mi forma de ser para este paso de introversión, de economía de pensamientos de explorar, de concentrarme ya más, de poderme concentrar más, de enfocarme, de estar más atento, y eso me va a crear más estabilidad. Porque estabilidad, falta de estabilidad es cuando estoy como sin control. Cuando me he dejado en cierta forma, eh, como que es un bombardeo de todo lo externo, que ya yo como que he perdido control y me he dejado afectar e influenciar pero cuando yo estaba ya practicando diariamente es necesario diariamente para ir acumulando poder interior poder más poder espiritual para poder tener la práctica ya Empezó, empiezo a crear un nuevo hábito de crear esta práctica de crear esta práctica de estar con introversión introversión como les decía estar funcionando en el día, pero con conciencia entonces ya empiezo a crear más hábitos, más pensamientos positivos, reconocer más todo lo bueno en mí y a la vez, y a la vez, este, eh, darme cuenta que quiero cambiar y trabajar en eso con determinación. Y ya entonces empiezo a, más fácilmente, cuando me siento en meditación, menos fácil concentrarme, conectarme con quién soy yo, con estas cualidades, con Dios. Entonces, en cualquier momento que necesite tener estabilidad ante cualquier situación inesperada, ante cualquier eh, lo inesperado que es lo que nos tambalea, voy a poder mantenerme estable. Gracias. Entonces voy a tener más, voy a tener más poder interior, más habilidad de mantenerme estable. ¿Por qué me mantengo estable? Porque ya tengo el hábito de ir hacia adentro y de, de vivir de adentro para, para afuera. Generalmente vivimos de afuera para adentro y por eso andamos como parados en, una, en un pie. Que cualquier, cualquiera nos hace silla. Si nos sentamos en una silla que supuestamente es de, tre, de cuatro patas y nos sentamos en una silla de, tre, de cuatro patas, pero una está quebrada, ¿qué nos va a pasar? Entonces es como cuando estamos viviendo de afuera para adentro, es como que estamos sentados en una silla de, de, de cuatro patas, pero no está quebrado porque andamos caminando con un pie fácilmente. ¿Cómo se paran los karatecas o los que están haciendo ciertos deportes? Tienen que pararse muy estables en sus dos piernas, ¿no? Para que nada los pueda mover. Entonces igual, cuando se presenta cualquier situación retadora, ya he creado un hábito de ir hacia adentro, de reflexionar de decidir cómo quiero responder, y analizar la situación con esta conciencia espiritual, y ya respondo. No reacciono, sino respondo. Entonces recordemos eso de vivir de adentro para afuera, de adentro para afuera. Recordarnos que las cualidades originales nuestras son la paz, el amor, la felicidad, el poder espiritual, la pureza, eh, la sabiduría el silencio, para, para hablar un poquito de cómo cambiar es, es un pasito a la vez un pasito a la vez pero empezar a, a crear el hábito de de ir hacia adentro en vez de y cuando reconozco no quiero tomar el tema del miedo porque es un tema muy amplio pero en, si yo empiezo a tomar el, a crear el hábito de pausar antes de responder, de pausar antes, digamos con el hábito, ok, el hábito del miedo, brevemente lo puedo decir, digamos que se me viene una situación que ya me tengo el hábito de crear, de, de que me asusto, me da miedo, entonces me conecto con mí conmigo misma, con el alma, con yo el ser, me conecto con Dios, lo hablo con Dios, me siento con miedo, pero realmente no tengo por qué tener miedo, es algo que verdad que es un hábito que he creado, pero no tengo por qué tener miedo. Entonces, no voy a tener miedo. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Pero empiezo yo a, a crear, ese, a cambiar ese hábito. Poco a poco podemos irlo cambiando. Y si usamos la, la, la, y si usamos la compañía de Dios, la conexión con Dios, el Prama Kumar es lo más importante, el centro de nuestras vidas, la relación con el alma suprema lo más bello de nuestras vidas, esta comunión, esta relación, esta compañía con el, ser, con el alma suprema, entonces yo no puedo hablar con él, y puedo tomar el poder de Dios, y poco a poco puedo ir cambiando ese hábito, o ah, como puedo ir cambiando cualquier hábito, pero tengo que estar como quien dice, vigilante, alerta, porque esos hábitos tienen como raíces a veces muy profundas, eh, pero entonces... Si me descuido, esos hábitos pueden volver a, a tomar mucho fuerza pues, en mí. Pero esta comunión con Dios, y si lo hago con Dios, si lo hago con el alma suprema, si lo hago con, con mi, nuestro Padre Supremo, ¿qué pasa? ¿Quién es este ser supremo? El alma suprema es un ser que es todo poder y todo amor. Entonces me empiezo a llenar de su poder. Y su poder, y me, su poder me va a ayudar mucho a fortalecerme y también un, ya para ir terminando por el, por el tiempo, algo muy lindo que es, que es, que es parte del estudio de Brama Maíz, que estudiamos y es nuestra forma de, de creer también. Cuando tomamos un paso de valentía con un corazón honesto, con Dios y con el ser, cuando tomamos un paso de valentía, Dios toma a mil por nosotros en su ayuda. Entonces nunca hacer nada solos. Si ustedes creen en un ser superior. El Ser Supremo, si ustedes creen en este Ser Supremo, sea la religión que practiquen, pero si creen en este Ser Supremo, no, hagan, no vayan por la vida solos. No hagan nada de estos cambios solos. Porque es más trabajo. Y es más... lento tal vez, el resultado. Pero si lo hacemos con el Ser Supremo, si le hablamos con un corazón honesto de qué queremos, cómo nos sentimos que nos da miedo, sentimos este miedo tenemos este hábito, que queremos cambiar esto, lo que sea, sobre todo empezando el año 2019, no lo hagamos solos, no vayamos solos, pero pero si creen en este ser, tomen la compañía del ser supremo de Dios, hablen con el ser supremo, hablan su corazón, cuéntenle todo lo que está en su corazón, cuéntenle todo lo que está en su mente, cuéntenle los, lo que quieren trabajar ustedes para para su mejoramiento, para el mejoramiento eh, de, su, de, de su calidad de vida y también que saben que van a beneficiar a muchos. Háganlo con este ser. ¿En prueba con más? Es como les decía, lo que estudiamos aquí es Raja Yoga. Yoga es unión, comunión. Raja, rey. Conectarnos con el rey de los reyes. El ser, el ser. Que toda la humanidad en general los niños. Entonces nos directo. Y, y, y, y realmente van a ver que ese, esa ayuda que reciben, ese esa fortaleza que reciben, esa paz que sienten más, esa ese amor, esa alegría, eh, si, si empiezan a, a cada vez más eh, fortalecer esta relación con, con el Ser Supremo, con el alma suprema, con nuestro Padre Supremo, cada vez van más a tener esta experiencia de amor, de paz. Y esa paz cada vez nos va dando más, más y tranquilidad. Pero usar también nuestros pensamientos de una forma positiva. Si decimos, ¿este miedo? hablar No hay por qué tener este miedo. Pero les quedó claro. Y tomen lo que, tomen lo que les tocó más el corazón. Y lo más importante es practicarlo. Ese es el reto. Practicarlo. Tomar algo que les tocó el corazón y practicarlo, experimentar, explorar. Eh, esto es una escuela espiritual, Rama Kumaris. Entonces, que es en una escuela? Hay que entender y hay que experimentar y ponerlo en práctica, ¿no es cierto? Para, para ver los beneficios, para ver los logros, para ver el mejoramiento en nuestra calidad de vida. Y, y entre más trabajamos con nuestra nuestra autotransformación, con, entre más vemos estos logros personales más todos se van a beneficiar.